Fiesta WPR y los cantores de Bayamón. Bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica. Saludos familia, hoy le damos la bienvenida al mes de diciembre y ya se pueden sentir esos aires navideños. Soy Madeline Ortiz, con placer les saludo y les agradezco por su fiel sintonía. Estamos listos para celebrar los sorteos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica para hoy jueves primero de diciembre de 2022. Los mismos serán certificados por la auditora Isarel Román,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 para mañana viernes el Powerball tiene 81 millones de dólares sala jugar que tú pudieras ser el próximo millonario. Mientras que el Lotto Cash tiene un acumulado de más de medio millón de dólares. Ya suman 550 mil dólares los que se juegan mañana y la doble revancha no se queda atrás. Acumula también 450 mil dólares que son buenísimos. Juega, ¿qué estás esperando? Y te quiero preguntar, ¿te hacen falta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 Juega Wild Ball y ponte Wild con este bolo que te permite sustituir cualquier número ganador del sorteo oficial. Pídelo ya. ¿Y qué tal si damos comienzo con el sorteo de esta tarde de Wild Ball? Adelante con el sorteo. El número ganador de Wild Ball es el número 9.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 Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 99. Ahora continuamos con el Pega 3. ¡Mucha suerte, familia! El número ganador de Pega 3 comienza con el 4. Segundo número, repite el 4. Tercer número es el 3. El número ganador de Pega 3 es el 443 repito el número ganador de pega 3 en la tarde de hoy es el 443 ahora concluimos con el pega 4 mucha suerte familias. el número ganador de pega 4 comienza con el 7 segundo número es el 9 tercer número 7 último número de pega 4 es el 9, el número ganador de Pega 4 es el 7979. Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 7979. 79. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Recuerda visitar la página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov para más información. Regresamos a las 9 de la noche con los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica. Gracias por acompañarme. Que tengan todos excelente tarde.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 Señoras y señores, estamos de fiesta, bienvenidos aquí estamos. Llegó diciembre, familia, estamos de celebración oficialmente, familia. Comenzó nuestra Navidad y estamos más que felices de poder mirar compartir con ustedes este programa de aquí estamos. En esta nueva Navidad 2022 ya estamos listos para comenzar con el programa del día de hoy lleno de información, datos interesantes y diversión para todas las familias que es lo más